¿Cómo estás Virgo? Gracias por estar aquí en este espacio de bio neurosabiduría. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos tengas cerca, presentes. En todo momento, cada que recibas un nuevo video, seguro estamos ahí contigo. Vamos a empezar con esta tu hermosa y maravillosa guía. Del mes de enero 2020, ¿cómo te fue el cierre de 2019? Cuéntamelo todo, ya sé, ya sé que nos movimos tantísimo, muchos movimientos, cierres de ciclo, momentos para soltar, momentos para recordar quiénes somos y bueno, vamos, vamos a ver qué tienen para ti en estos momentos. Me encanta sentirte cerca, ya te lo dije como tres veces, pero me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver qué tienen para ti. En estos momentos, los arcángeles para Virgo, en este mes de enero 2020. ¿Qué es lo que hay que decirle a Virgo a través de este oráculo de bio neuro sabiduría para enero 2020? Para enero 2020. Muy bien. Vamos a ver, Virgo. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. <ríe> Vamos con tu primera carta. La segunda. Tercera. Voy a ponerlas un poco más para acá. Tu cuarta carta. La quinta. La sexta. Fíjate que eres también, me emociona, porque es, eres de los signos que las cartas han salido de esta forma. Recordarás que de pronto salen las imágenes hacia arriba, sin embargo, esto nos da como misterio, como emoción. Así que vamos juntos a voltearlas, Virgo. ¡Wow! Empiezas con el mago de la conciencia. De por sí es un signo que eh, tiende a ser como muy sabio, como muy maduro. Y tienes el mago, inicias con el mago de la conciencia en este presente, en enero 2020. Y esto quiere decir, te dicen con esto que es un muy buen momento de hacerte consciente de lo que realmente deseas experimentar en estos momentos, Virgo. De pronto, en esta energía que tú eres, de sabiduría, de enfoque, de tranquilidad, de claridad, de pronto como que, no sé, te nos cierras un poquito en que las cosas así son, como deben de ser, y no hay como forma de moverlo. Y te dicen, es momento de ser flexible contigo, Virgo, es momento de ser flexible con los demás. Si eres una persona que tiene sabiduría, que tiene experiencias, que sabe vivir la vida, que sabe hacia dónde va, sin embargo es un momento también de flexibilidad, este periodo que se está abriendo en esta energía, es muy importante que conectes con tu corazón, con tu alma, que remembres a través de tus experiencias quién eres realmente, y en esta flexibilidad recuerdes que el amor es la vibración más alta, la vibración de la abundancia, entonces te dicen que en esta sabiduría lo que se requiere es que tú recuerdes quién eres y te permitas ser auténtico, auténtica. Tienes la chispa de cabeza y esto quiere decir que de pronto ante esta sensación de querer ser la persona sabia te reprimes en autenticidad, en querer bailar, disfrutar, cantar, jugar, brincar. Entonces te dicen, este es un muy buen momento, enero es... Eh, un inicio, imagínate que eres un niño o una niña y estás jugando y vas a empezar a disfrutar y vas a empezar a eh, descubrir y a través del juego, a través de la armonía de la autenticidad, es como tú vas a poder lograr conectar con esta sabiduría interior que tienes ¿ok? puede ser que experimentes estos momentos en los que también quieras un espacio para ti y está bien, no te resistas a atenderlo de hecho te recomiendan entrar en esta como meditación contigo mismo, contigo misma para que a través de ello lo puedas experimentar, lo puedas vivir en este equilibrio puedas vivir este equilibrio que quieres ahora, como te dicen aquí aliviánate, ve ligero no te exijas, no seas tan rígido en tu, en tu creencia desde el ego de que eres un ser eh, avanzado o de que eres un ser superior no, te dicen, bájale tres rayitas a tu orgullo, bájale tres rayitas a esta pequeña o ligera soberbia, Virgo, que de pronto se te sube. Ve ligero, disfruta, disfruta este momento, porque de, de este momento vas a conectar con la verdadera sabiduría, la sabiduría que ya es. ¿Ok? Entonces date tiempo, date oportunidad, deja que fluyan las emociones. Todo lo que ves en tu realidad es un reflejo de quién estás siendo tú. Si puedes ver, yo te lo platico esta carta. Eh, tiene esta torre, hay un pedacito de tierra, de pasto, de campo, hay un lago y en ese lago se refleja en la parte contraria de esta torre. Entonces, lo que te quieren decir es que lo que ves hacia afuera es un reflejo de lo que hay en tu interior. Así que si no te encanta, revisa qué es lo que estás vibrando. Puesto que eso te va a llevar a reforzar tu poder interior, este poder interior que todos tenemos y que de pronto, ante esta rigidez que sientes, lo olvidas, te sientes como separado de las demás personas, separado del mundo y te dicen, no, eres parte de él, siéntete parte de él, siéntete a gusto, siéntete equilibrado, porque lo mereces, porque eres ya Miembro de esta humanidad, de esta existencia. Aquellas oportunidades que se te presenten, primero requieres revisar si te encantan, si te dan paz, si te generan estabilidad en el sentido emocional, como esta tranquilidad, como esta paz, como mm, este sentido de... ok Está bien, me encanta, lo estoy sintiendo, me siento bien, decido. Ok, abierto de par en par, que nos habla de aquellas eh, posibles oportunidades que te van a estar llegando, en donde por un lado pueden presentarse las mejores oportunidades, eh, no sé, vamos a ponerle una palabra, las mejores oportunidades de generar dinero. Sin embargo, esas oportunidades te implican, no sé, no convivir con tu pareja O no convivir con tu familia O tus amigos Y eso a ti, en esencia En tu interior te genera incomodidad Entonces te dicen, revisa bien Qué es lo que vas a decidir Toma y ve por aquellas decisiones Aquellas oportunidades Que te van a permitir vivir la vida Que realmente quieres vivir Y vete por ese camino No te olvides de escuchar a tu corazón no te olvides de escuchar a tu guía la tienes en este momento de cabeza y es porque de pronto eh, empezaste el mes como con tantas cosas que querer planear cómo deben de ser, a dónde van a ir eh, no sé, como este plan y de pronto se te ha olvidado escuchar lo que realmente quieres y te invitan hoy a recordarte en esta, eh, en esta escucha, puesto que si tú no te escuchas a ti mismo no vas a tener la claridad mental para tomar las excelentes decisiones sobre lo que viene para ti. Ahora, tienes la carta, la intención de cabeza, revisa qué es lo que realmente quieres experimentar. Por un lado, puede ser que en tus propósitos de año nuevo o en tus deseos de año nuevo hayas puesto o te hayas formado la idea de estrenar un auto nuevo. Ok, ya tienes la idea y luego ten la intención de actuar enfocado, enfocada en aquello que quieres lograr. Ahora, pues, posiblemente te comiste las 12 uvas, los 12 deseos o los 12 propósitos y te ha pasado, no sé si te ha pasado que llegas a septiembre, octubre, noviembre y te diste cuenta que de todos esos 12 deseos, de todas esas 12 uvas que te comiste, solamente un cuartito de una uva o un cuartito de un deseo, estás empezando a cumplir. Y con esto te dicen que liberes la exigencia, que en vez de formularte miles de propósitos, miles de pensamientos o proyecciones de lo que quisieras experimentar, te enfoques en una sola, que es escuchar a tu alma. Y a través de que tú pongas en práctica esta escucha, desde esta intención real y genuina de escucharte, tú te vas a salir de esa jaula del ego, de tus condicionamientos, de tus límites, de tu zona de confort y te vas a dirigir a la acción. Y entonces cuando te pones en la acción genuina, todas las puertas se te abren. La resiliencia es muy importante en estos momentos para ti, Virgo, déjate guiar, Confía en que estás siendo guiado, guiada por esa alma tuya bastante, bastante asertiva y acertada en su actuar. Déjala que te guíe para que todas estas opciones, estas nuevas eh, relaciones, nuevos momentos, esta apertura de ciclos se den de una manera fluida y constante. Finalmente te dicen, para que logres el equilibrio requieres mantenerte Conectado con tu alma, conectado con tu poder superior, puedes pedir ayuda y es muy bueno que pidas ayuda, la mereces, déjate guiar, conecta con tu alma, la ve, ve, dirígete, todo, en todo momento pide que, te, que seas guiado hacia la verdad, ok, para que tu realidad sea de acuerdo a lo que te encanta. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es lo que ya es, lo que es inamovible, lo que por plan divino ya está escrito y solamente tú te mueves a través del camino. Las decisiones que tomas es, las, son las que te van a llevar a disfrutar el camino o vivir en sufrimiento durante el camino y esos resultados se verán reflejados en tu realidad. Así que si no te está encantando en este momento lo que estás percibiendo, revisa qué es lo que hay en tu interior, cómo estás vibrando. Y si te fascina, te encanta, te sientes súper equilibrada, equilibrada, sigue por ahí porque quiere decir que estás conectando con tu divinidad, con tu creatividad, con tu corazón. Finalmente, te dicen que hay que soltar todos aquellos apegos que sigues arrastrando momento a momento, año con año, década con década es importante que recuerdes que si te mantienes en ese estado de apego a tu pasado o apego al futuro lo único que está sucediendo es que te mantienes en un constante sufrimiento así que es importante que recuerdes vivir en el presente en la parte financiera vas a estar recibiendo estímulos estímulos como cambio de trabajo cambio de lugar de residencia eh, Posiblemente se perciba un cierto bloqueo en tus finanzas y todo eso es para que descubras y externes tu potencial, ¿ok? Así que en vez de enfocarte en el problema, enfócate en la solución. A ver, tengo un zapato roto, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con ese zapato roto? ¿Lo llevo a que lo arreglen o le doy las gracias por haber cumplido su función conmigo el tiempo que duró y vámonos a comprar unos nuevos? Busca las soluciones, ¿ok? No te enfoques en el hoyo, en el zapato, porque en eh, las finanzas puede ser que estés eh, sintiéndote como en lo desconocido, sobre todo si estás emprendiendo o estás con la intención de emprender algún negocio, es por ello, es muy importante que conectes con tu corazón, con tu alma, para saber si realmente es tu deseo emprender esa nueva idea, y si realmente es tu deseo, o así sea, si dices, sí, sí lo quiero, entonces pidas guía. Al momento de abrirte a recibir ayuda y guía, las personas correctas se acercarán a ti en el momento indicado para que tú las puedas identificar. En la parte de relaciones, mi Virgo, es muy importante que dejes ir a aquellos personas, Aquellas amistades o aquellos posibles eh, conflictos en los que te viste envuelto en los últimos días, puesto que eso solamente fue resultado de un movimiento energético que la humanidad experimentó eh, como para poder observar nuestras sombras. Ok, entonces lo único que tienes que hacer es saber qué sucedió. Ok, esto sucedió, esto me, mo me movió, me resonó. ¿Qué hay en mí? Ok, me estoy sintiendo así, creo esto de mí, ok, listo, venga, lo que sigue y dale para adelante. Las personas, las situaciones no son culpables de nada y tampoco son tus verdugos, solamente te están mostrando una parte de ti, ok. Finalmente te dicen que en la vida en este mes te fijes en los detalles y los detalles más importantes son el presente. Disfruta cada momento de tu día. Enfócate en la sanación, enfócate en la remembranza, enfócate en la experiencia para que así tu despertar espiritual siga avanzando. Virgo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Deseo que hayas encontrado una respuesta, un mensaje, una palabra que eleve tu vibración, tu alma y te conecte con la divinidad. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y sobre todo... Suscríbete, inscríbete, regístrate como tú le llames a nuestra Agenda para las Guías Personalizadas. Mándanos un correo a bioneurosabiduría.com. Te lo voy a poner aquí abajo y es muy importante que te registres, no pierdas la oportunidad. Tenemos ya poco espacio abierto para este en mes de enero. Donde la gente quiere conocer más a fondo que hay que sanar para avanzar y evolucionar. Así que mándanos ese correo, te enviaremos los datos, las opciones habilitadas para ti, para que elijas la que le resuene a tu alma. Vámonos Virgo, gracias por estar aquí.